Bien. Eh, vamos a empezar. Eh, lo primero decir es que por favor que, que Dios guarde a los del fondo el interés por ver el, el poste y la vista. ¿Eh? Es una indirecta para que os acerquéis. ...que os y ...si sois capaces de decirme si está bien el tiempo... ...por allí, los del fondo... ...¿está bien el tiempo? ¿Sí? ¿Eh? No, no, el tiempo, no, no... ...el tiempo, que donde han puesto... ...intensidad y eso... ...no, no es que se de ahora... Psss, ...hay algo que no está claro... ...silencio... Mirad el póster, venga. Eh... Inés, Noelia y Álvaro. Mirad, en el tiempo, por empezar por una cosa. Eh, si habéis puesto 001500, luego habéis puesto 0200, o sea, utilizar el mismo criterio, y yo utilizaría el de minutos, minutos, dos puntos, segundos, segundos, ¿vale? Eh, actividad física 11, y la actividad física dentro de objetivos... ...no está... Eh, ...habéis puesto intensidad... ...como esto es la relación de intensidad... ...cuando lo que yo quiero que pongáis... ...que no está mal... ...es que eh, pongáis el tiempo... ...tiempo y ponéis los tiempos... ...en otro ponéis... ...intensidad y ponéis la intensidad... ...y la estructura que yo... ...os he puesto de los 30 por 30... ...pues hace que esto sea más fácil... Eh, ...objetivos, motores... ...me parece bien igualmente como lo habéis puesto... Eh, mejorar la resistencia aeróbica, además de trabajar coordinación tal tal, conseguir entrar dentro del intervalo la cuerda, bien, y conseguir que todo objetivo meta conseguir que todos los miembros del grupo entren a la combi para conseguir la máxima puntuación, vale, o sea que gana el que consigue la máxima puntuación, ¿no? Bien, y aquí ponéis lo de los puntos, vale, está aceptable. Eh, lo de la cuerda, pues yo no sé si hubiese puesto a la mejor aunque parezca algo diferente que los que están cogiendo la cuerda fuesen o de otro color o algo así. ¿no? Y, y por lo demás pues se ve más o menos claro. Pero quizás podría haber puesto más clasificaciones o más calificaciones en relación con la edad y con otro tipo de cosas, ¿vale? Y algún tipo de riesgos que pudiera haber, ¿vale? Eh, por lo demás, pues ahí tenéis las cuerda esa y empezar a, a trabajar o a hacer lo que sea. Pues bueno, ya habéis visto nuestro juego en la comba, pero lo hemos hecho un poco para que sea así más competitivo y tal. Entonces vamos a hacer cinco grupos y cada, vez ver si nos mola a cada uno y os vais eh, a las costas que os toque, ¿vale? Cada bosta tiene un minuto. Entonces, eh, vamos a empezar con una canción y consiste en que intentéis completar la canción entera. ¿Qué pasa? Que no os simplemente uno y sale, se mete otro y sale, no, se mete uno, se queda, siguiente, se queda, tenéis que intentar completar la canción y estando todo el grupo dentro saltando, ¿vale? La primera la vamos a empezar desde dentro y saltando y es muy cortita, ¿vale? Tenéis las letras de las canciones en cada posta, por si la miráis un poco, menos no Y bueno, si alguna vez ya ha hecho, Voy a hacer el otro para ir viendo para cada uno, para vosotros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 5, 5, 1, 2, 5, la otra, la otra, la otra, Y digo, pues ya lo lleva a y, y tenía puesto antes para una casa ahí en medio de la pero que No, lo que es? Que no puedo tocar aquí tiene que ser de aquí. Sí, pero aquí es que está cambiando mi mi y eso se ha movido. Eso ha sido al principio, entonces por eso yo he cogido y digo, agua estamos. así, así. <risa> Bye, <laughs>